Estamos aquí con Soraya, nuestra vecina preferida de Leganés. El otro día en la radio nos hizo entrega de 18 encinas y hemos venido a replantarlas aquí, a este espacio, que se sí ha replantado. una plantación bastante importante con los programas de empleo. Se habían muerto algunas y queríamos recuperar la zona. Sí, muchas gracias, muchas gracias a vosotros por plantarlas y por recordar Leganés. Así que, entre todos, sí, haremos posible. Muy Animamos a todos los vecinos a que se unan.